Hola Perrunes, bienvenidos a un nuevo video, en este caso estaremos hablando sobre la aplicación Restream.io Esta te permite hacer transmisión de un solo directo a diferentes plataformas La idea es que vos puedas hacer multi-stream y llegar a más personas, por ejemplo Twitch o Trovo Así que les muestro en el video cómo configurar OBS y algunos detalles más Nos vamos a dirigir a la página Restream.io, les dejo el link en la descripción Y en la misma se si tienen que hacer una cuenta, loguearse con un mail, ¿sí? una contraseña e iniciar sesión, esto es tal cual como cualquier página ¿no? bueno, acá tenemos esto que dice montañas y no sé qué es un... para verificar que son ustedes bien, una vez que ingresemos en la, en la página a Restream.io, vamos a necesitar añadir canales aquí, en destinos añadir canal, como pueden ver si, sí, hay un montón de este, aplicaciones para hacer directos, bien, por ejemplo vamos a hacerlo en este caso con Twitch, en Twitch te va a pedir conectar con tu cuenta de Twitch, la cual quieres transmitir, se te va a abrir esta pestaña, que es como la pestaña de hacer login en, en Twitch, autorizamos y damos todos los permisos y automáticamente aparece nuestro canal de esta manera, ¿sí? Si ustedes no dan a esta pestaña el OK, no va a dar este, directo en esta pestaña. Bien, en la ruedita pueden actualizar el título, ¿sí? colocarle un título y categoría automáticamente desde aquí. No hace falta ir a su canal. Bien, vamos a hacer la prueba también añadiendo el canal de Trovo. En mi caso yo quiero traer gente de Twitch a Trovo. Yo necesito hacer una especie de do doble stream para poder traerme de la plataforma Twitch a Trovo, bien conectamos con Trovo, nos va a hacer lo mismo, nos va a pedir que nos loguemos en nuestra cuenta en mi caso tengo por mail conectado a mi cuenta de Trovo si sí. vamos a crear perdón, a loguearnos esperamos que cargue pa, pa, pa, pa, pa. puede tardar un poquito, depende bien, como pueden ver ya tenemos logueadas las dos cuentas, ¿sí? la de Twitch y la de Trovo o sea que en este caso haríamos una transmisión para ambas plataformas a la vez. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir a configuración, ¿sí? Tres puntitos configuración y nos dice tablero, eventos, almacenamiento, explicación, etcétera. etcétera. Vamos a ir a configuración. En este caso, lo que yo quiero hacer es agregar, ¿sí? Alertas sociales. O sea, antes de hacer el stream, quiero agregar alertas sociales. O sea, quiero que cuando yo haga stream, en red stream, justamente, avise automáticamente en mis redes sociales. En este caso, coloque mi Twitter, mi Facebook y también lo hace en Discord. Lo que pasa es que en Discord eh, me conectó a la cuenta, pero tiene ciertos fallos. Así que por el momento es, eh, la red social puede ser Twitter o Facebook. Bien y le agregan un mensaje aquí abajo sí que es lo que va a aparecer en, el, en la red social le va a aparecer a la gente y va a mirar, va a mirar y va a decir eh, avisando que esta persona está en directo bien eso es un, un tip que está muy bueno después el widget es para colocar y copiar sí y pegarlo si ustedes quieren en su obs bien eso es para ver la imagen que ustedes están transmitiendo volvemos al dashboard al dashboard y acá tenemos si queremos esta configuración se llama software streaming rtmp si ¿Sí? le dan clic en configurar y nos aparece el servidor y la clave de transmisión pero acá hay un dato si van a, a su obs ajustes emisión y buscan si ¿sí? en mostrar todos la R, va a aparecer, aparecer restream.io ¿sí? y le va a dar conectar con la cuenta o sea, con la cuenta que ya crearon ustedes ¿sí? se loguean con el mail que pusieron por ejemplo en mi caso esperen que... ahí está con la de recién que nos logueamos ¿sí? esto es prácticamente como loguearse en... En otras plataformas, le damos que sí, a Low, que siga, sí, que continúe. Le estás dando el permiso a OBS que se vincule con Restream. Le das a aplicar y automáticamente te aparece. ¿Sí? Te aparecen los canales que vos vas a hacer Restream, o sea, lo que ya configuraste en la otra página. ¿Se entiende? Y esto lo puedes agregar como un panel a tu OBS. Acá también puedes. En este panel colocar el título que va, que este título lo puedes actualizar en las dos plataformas. En todo lo que tengas vinculado va a ser el mismo título. Lo mismo el juego. También lo puedes colocar en tu obs como un panel. A ver si me deja acá, por ejemplo acá. Y acá tenés el chat. Este chat es directamente el chat de Twitch y de Trovo. En uno solo. Automáticamente. Bien. Voy a cerrar estos paneles. Y vamos a ver un tema. Para la gente que no pueda eh, loguearse de esa manera, haga lo siguiente. En mi caso, voy a poner emisión y voy a poner personalizado. ¿Por qué? De esta manera, me permite colocar el, el servidor de reStream ¿no? Aquí arriba, copio y pego. Y también me permite la clave. ¿Sí? copiarla y pegarla es exactamente lo mismo nada más que no me logueo con mi cuenta bien qué pasa si yo hago de esta manera no aparecen los paneles tendría que ponerlo manualmente bien para hacer esto tenemos que venir aquí configuración y buscar el widget del chat este debe estar perdón debe estar eh, dos word centro de ayuda análisis chat el chat perdón van al chat ¿Sí? Acá, tres puntitos, chat Y acá tenés la opción de Abrir el navegador una pestaña aparte ¿sí? Abrirlo, una pestaña aparte Va a aparecer el chat completo Todo de lo que en este caso está configurado Tanto este Twitch como Trovo Van a ver acá abajo ¿sí? La pestaña inferior izquierda que aparece 2 de dos Configurado Y si no, pueden bajarse esta aplicación, este widget, a la computadora lo vamos a descargar para que lo vean guardar como lo guardamos, es un setup normal es como bajarse la aplicación directamente a su este, computadora lo abren ejecutar como pueden ver dice instalando Restream Chat esperamos que cargue y automáticamente nos aparece obviamente te pide que te vuelvas a loguear para que este tome el chat que vos querés ver bien y por último también lo que vamos a hacer es copiar este esta url que está aquí copiarla y la obs si ¿sí? a vista paneles paneles de navegador personalizados sí y colocan por ejemplo el nombre de restream chat para identificar qué es lo que estamos haciendo. Le dan copiar, aplicar y les va a aparecer el chat. Uy, el nombre Restream Restream. Creo que puse mal el nombre, ¿no? Ponerle dos. Le voy a poner dos porque ya tengo ese nombre. Restream2. Le dan a aplicar y les vuelve a aparecer el panel de chat. Esto lo pueden cerrar. Y lo agregan como un panel aquí en su OBS o lo trasladan a un segundo monitor si es que tienen. Bien. De esta manera, ustedes cuando inicien el directo, cuando inicien directo Star Stream, automáticamente va a salir su stream en forma de espejo. Directamente va a salir en Twitch y en Trovo a la vez. ¿Sí? Y el chat ustedes van a ir viendo por cada mensaje el logo de cada plataforma para que identifiquen de dónde viene ese mensaje. Si el mensaje viene de Twitch, viene acompañado del logo de Twitch. Bien, esto es por un lado. Como les comentaba, nos vamos a la página speedtest.net. En esta página vamos a poder lograr identificar la carga y descarga de nuestro internet, cuántos megas etc. Les dejo también el link en la descripción. La idea de esto es poder configurar el bitrate de manera eh, más eficiente en nuestro OBS Ya que veo que a mucha gente le cuesta un poco configurar lo que es el, el OBS Bien, como pueden ver acá me identifica esta página que tengo 51.91 de descarga Que es muy bueno, por cierto Pero a mí lo que me interesa es la carga, o sea, la subida En este caso sería 6.30 Les voy a mostrar de qué manera sería el cálculo Vamos a ver si estamos, estamos viendo ahí la calculadora. Bien. Esto sería, trasladado a bitrate, sería 6.30, sería 6.300 de bitrate. Que yo tengo para utilizar en el OBS. Pero, ¿qué sucede? Si yo le pongo el OBS 6.300, estaría ocupando el OBS el 100% de mi, de mi internet y no dejaría espacio para poder ni jugar ni hacer este otro tipo de actividad que con que eso necesite internet entonces les recomiendo dividirlo a la mitad y de ahí sacar el bitrate bien sería 3150, por ejemplo en este caso yo debería colocar aquí en mi obs en la sección de este salida 3100 de bitrate como yo ya tengo, ¿sí? Para una calidad de 1920x1080 a 60 cuadros por segundo, a 60 fps, mejor dicho. Esto me permite este, poder jugar a juegos eh, no tan demandantes de internet, ¿sí? Por ejemplo, eh, un Valorant, por ejemplo, eh, con ¿qué otro juego puede ser? A ver, no sé, un Overwatch, etc. Pero esta calidad, esta, esta cantidad de bitrate no me permite jugar bien al Fortnite, por ejemplo, o al Warzone. Tendría que bajarlo un poco de bitrate. Bien. Entonces, 3100 sería la mitad de lo que yo puedo utilizar. Entonces, lo que voy a hacer si yo juego Warzone o si juego a Fortnite es bajarle ese bitrate. Y también se lo recomiendo, bajarle a 1280x720 la calidad resolución de salida. ¿Por qué? Porque mucha gente, como, como me pasa a mí mismo, consumo stream viendo desde el celular, desde el celular. Entonces, no necesariamente hace falta tener 1920, porque mi celular no da para ver 1920. Bien, entonces les recomiendo colocar, les voy a dejar acá arriba, es 1280 por de 720 a 30 cuadros por segundo. Bien, si quieren saber más de esto, se pueden ir y buscar tabla de BitRay ¿sí? de BitRate y les va a aparecer algo así en imágenes les va a aparecer este cuadro que es un cuadro que va, va en base a Twitch pero muchas plataformas utilizan la misma ¿sí? eh, mismo, eh, los mismos valores por ejemplo 1920 por 1080 te recomienda eh, unos 12.000 de bitrate por ejemplo si ¿Sí? acá lo pueden ver 12.000 9.000 7.000 en todo caso y acá al lado dice 1280 x 720 a 30 cuadros por segundo 30 fps 2765 o sea que yo mismo debería bajar si ¿sí? yo mismo debería bajarme a 1280 ¿Se entiende? En este caso está puesto de esta manera porque estoy grabando. Pero para hacer stream debo bajarlo. 1080 x 720, 30 FPS. ¿Sí? 2700, en mi caso. Cada uno cuando saque la, la, la cuenta en la página de Speedtest, se puede fijar. Siempre la mitad. Para dejar espacio para otra cosa. Bien. En nuestro caso, como somos streamers pequeños, esto es lo que nos sirve. ¿qué, ¿Qué función nos cumple hacer un multi stream. Para tener horas de descubrimiento, uno tiene que realizar stream durante horas. Un mínimo de 4 a 6 horas de stream en la plataforma que sea, para ser descubierto, ¿no? Porque si es una hora, estás compitiendo contra la gente que hace 8 horas de stream, 24 horas de stream. O sea, tómalo como, como horas de descubrimiento. Pero, ¿qué pasa si yo hago 2 horas de descubrimiento y de stream en dos plataformas? ¿Sí? Tengo dos horas de descubrimiento en Twitch y dos horas en Trovo, por ejemplo. Y la idea de mucha gente como la mía es traer gente de Twitch a Trovo. Porque hay muchos streamers pequeños, como yo, que no pueden destacarse en Twitch porque hay mucha cantidad de streamers. Entonces, como la plataforma Trovo es algo nuevo, ¿sí? que no hay mucha competencia... Está muy bueno empezar en algo donde vos podés crearte una comunidad, donde vos podés crear tu tiempo, tu, tu sector, porque hay juegos que por ejemplo no son muy conocidos y en vos está siendo conocido, juegos de móvil por ejemplo. Así que bueno, esto sería la manera de hacer restream con esta página. Si les queda alguna duda, si les queda algo pendiente, si yo me, algo me olvidé en este video, por favor dejadme en los comentarios que te lo respondo en el momento. En este momento estoy en trobo.live pleca. Cabe, el cabe, la E, sería con un número E, con un número 3.